Esta es la mejor forma para dejar de pensar, no tengo lo suficiente. Si en este momento eres de las mujeres que está pensando, eh, no tengo lo suficiente, entonces hoy vamos a hablar de varios tips para que tú puedas eh, cambiar esa forma de pensar. Recuerda que todo comienza con el pensamiento y cuando tú tienes un pensamiento que dice no tengo, de una vez le estás dando una orden a tu cerebro a tu cerebro y le estás dando orden de no tener y cuando tú no tienes entonces tu mente se te bloquea porque estás eh, digamos cerrando todas las posibilidades eh, yo sé que muchas personas eh, siempre están diciendo lo que pasa es que a usted es diferente porque usted tiene más opciones pero no es así. Lo que pasa es que todo comienza por un pensamiento. Recuerda que tú tienes un orden eh, y el orden es este. Tú con, tienes un pensamiento, ese pensamiento se convierte en palabra, esas palabras se convierten en acciones, perdón, en sentimientos. Esos sentimientos se convierten en acciones. Las acciones te se convierten en un hábito porque cuando tú repites... Entonces esa acción se convierte en un hábito y luego de que tú formas un hábito conviertes un carácter y luego de que tú tienes un carácter entonces ya tienes formado un destino. Entonces eh, vamos a ir haciendo digamos como un pequeño resumen de todos los eh, Facebook Live que hemos visto. Y eh, ahí te invito a que entres aquí a la lista de los eh, Facebook Live o de los Instagram Live o así estás en YouTube, también está la lista de las 11.11 .11 con María Imelda y ahí te vas a, vas a poder ver todos estos Facebook Live. En uno de ellos nosotros hablamos de lo que era el presente, pasado y futuro. Presente, pasado y futuro son eh, el mismo tiempo, está a la vez. Y teníamos un paradigma de que el tiempo era en, en lineal y el tiempo no es lineal, sino que es en espiral. Al entender que el tiempo es en espiral, si yo hoy le estoy dando una orden a mi cerebro. Entonces acuérdese, vamos a hacer como un, vamos a hacer como un, eh, una, una, un sistema. Todo comienza con un pensamiento. Ese pensamiento, ya dijiste, no tengo. No tengo. Y ese no tengo lo estás diciendo ahora. El futuro cuando se crea. El futuro se crea ahora entonces ahora yo estoy diciendo no tengo y estoy cerrando mi mente por lo tanto mis sentimientos de qué van a ser los sentimientos de escasez porque ya estás diciendo no tengo y si tú no tienes estás generando un sentimiento de escasez y si hay escasez cuáles serían tus acciones por ejemplo mis acciones cuáles serían esas acciones si yo no tengo no tengo forma de hacer nada entonces las acciones son nada no hago nada, me quedo quieto porque estoy cerrada a la posibilidad y entonces cuáles serían mis hábitos serían los hábitos de la inacción serían hábitos de la pereza serían hábitos de quedarme inhábil, inmovilizada, no puedo tomar acción porque de una vez ya tuve una orden de que no tengo y como no tengo, entonces no tengo la posibilidad de hacer este live, no tengo la posibilidad de montar un negocio, no tengo la posibilidad de nada, no tengo lo suficiente, o sea, te hace falta algo para emprender algo. Entonces, la, los hábitos serían hábitos de pereza Hábitos de estar acostado, hábitos de no hacer. Y entonces, ¿cuál sería tu destino? Te leo el destino. ¿Cuál sería tu carácter? Entonces, tu futuro lo estás creando ahora. Y si ahora estás diciendo, no tengo lo suficiente, tu destino tu futuro va a ser, no tengo lo suficiente y tu futuro no va a cambiar. Eso te lo garantizo. Entonces, Marimelda, ¿qué tenemos que hacer? Primero, vuelvo e insisto en, en, en, en, este, en, esta, en esta decisión. Segundo, me educo. Y tercero, repito. Esta es una técnica, digámoslo así, de repetición. Decisión, educación, repetición. ¿Cuál es la técnica? Primero, decisión, educación y repetición. DER, técnica DER. Vamos a ponerle este nombre. Técnica, la técnica DER. Marimelda ¿y esa técnica en qué consiste? En que usted diario tiene que tomar una decisión. Una decisión. No tengo lo suficiente, es una opción que usted tiene en su vida. Pero, como usted se está educando, y usted sabe que todo comienza con un pensamiento, que los pensamientos se convierten en palabras, que las palabras se convierten en acciones, que las acciones se convierten en hábitos, y que los hábitos te muestran un destino, un carácter, un una te llevan a un camino entonces, si yo ya sé que no tengo lo suficiente y eso lo pienso durante el día, y todo crea una secuencia, entonces ¿vale la pena o no vale la pena tomar otra decisión? entonces vamos a ver exactamente, la técnica DER, esa va a ser una técnica que vamos a usar todos los días DER Técnicas de decisión, educación y repetición. ¿Por qué? Porque tenemos que crear nuevos hábitos. Pero cuando se crean los nuevos hábitos? Se crean ahora. Vamos a aprender, aprender a hablar y vamos a aprender a decir las cosas. ¿Cuándo tenemos que cambiar? Ahora, mañana no, hoy, ahora, porque cuando yo cambio ahora, Estoy generando una acción. ¿Cuándo vamos a actuar? ¿Por qué? A ver. La mente... A la mente siempre hay que decirle... ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué gano con esto? ¿Qué gana usted con cambiar un pensamiento? ¿Y sabes qué? Hoy ya me debes de dar una respuesta. Ahora me debes de dar una respuesta. Esto no se necesita tiempo para que el cerebro, porque el, nuestro cerebro es muy inteligente y él aprende muy rápido. Entonces, ¿cuándo vas a cambiar? Te voy a hacer esa pregunta hoy y me contestas. ¿Cuándo vas a cambiar esa manera de pensar de no tengo lo suficiente? A partir de hoy, ese no tengo lo suficiente usted lo va a eliminar de su pensamiento, de su sentimiento, de su vocabulario por lo tanto sus acciones van a cambiar y por lo tanto sus hábitos van a cambiar y por lo tanto su futuro va a cambiar entonces ¿cuándo vas a tomar la decisión de dejar de pensar no tengo lo suficiente me, yo sé que me estás diciendo Marimelda pero es que usted no me entiende es que no tengo porque yo en la realidad no veo que no tengo por ejemplo, no tengo gafas para ver. Es que no las tengo porque en la realidad hoy no lo tengo. Pero recuerde que el fruto del no tengo, usted lo tiene hoy porque lo vino creando en el pasado. Pero hoy, ahora estamos cambiando el futuro. Entonces, a partir de ahora voy a buscar la forma de conseguirme unas gafas para ver mejor a partir de ahora voy a cambiar mi forma de hablar, voy a cambiar mi pensamiento y voy a cambiar la palabra no tengo, le quito el no, tan simple como con una decisión, mira, ver, es así mi, ah, en serio Marimelda si es tan simple, mira, aquí dice no tengo lo suficiente ¿qué estoy escribiendo un futuro de escasez no tengo lo suficiente que estoy escribiendo un futuro de tinieblas, porque nunca vas a tener, y te leo el futuro hoy, y yo leo el futuro de acuerdo con lo que tú piensas, de acuerdo con lo que tú actúas, de acuerdo con lo que tú hablas, ahí leo el futuro. Entonces, ¿qué estoy diciendo? No tengo lo suficiente, le voy a quitar aquí y le voy a poner una X. Al ponerle una X, exactamente cambiar. ¿Cuándo vamos a cambiar? Ahora. Cambio la frase, cambia la energía, cambia el pensamiento, cambian mis sentimientos, cambian mis acciones al cambiar las acciones y repetirlas y repetirlas y repetirlas con la técnica de... Esa técnica, ¿cuándo la voy a usar? Ahora, ¿por qué la voy a usar? Porque voy a cambiar mi presente, porque el presente que tengo hoy es el fruto del pasado. Pero en el pasado yo siempre decía no tengo, no tengo, no tengo. Entonces, ¿qué tengo en el presente? Nada, porque es el fruto del pasado. Pero como yo ya sé que el futuro se crea ahora y estoy cambiando mi forma de pensar, entonces, a partir de ahora, ya estoy pensando, tengo lo suficiente. Y entonces, ahora, al cambiar ese pensamiento, ¿qué va a pasar con mis palabras? Las voy a cambiar por tengo lo suficiente. Y cuando yo cambio ese sentimiento de escasez por abundancia, ya voy a empezar a abrir un área cerebral donde me está permitiendo pensar en otras opciones, porque ya abrí, tengo lo suficiente, nada más con pensar, tengo lo suficiente, ¿qué está pasando? Hasta con mi actitud eh, corporal, cambia mi forma de, de ver, mira, te voy a decir así, ay, vamos a tomar agua, para poner un ejemplo Tengo lo suficiente Voy a cambiar ahora mismo Ahora, vamos a utilizar ese ahora Ese ahora va a ser Te vas okay. Te amo, chavales de la compañía eh, gracias por enseñarme amparo con mucho gusto ahora vamos a hacer este este esta forma de hablar mira te voy a poner un ejemplo y me vas a ver y yo voy a decir ay, es que no tengo lo suficiente nada más la cara cambia es que no tengo la mirada está hacia abajo la actitud, mira los hombros Es que yo no tengo lo suficiente Es que yo no tengo la manera de, de hacer eso Es que yo no puedo comprar eso No, no tengo lo suficiente para comprar eso No, me faltan 99 centavos Mire, uno con la menudita aquí Vamos a poner este ejemplo con esta menudita Y entonces uno dice es que, Ay, ¿cuánto vale eso? Vale un dólar Pero es que es, me faltan un centavo Mira, y por un centavo no tienes lo suficiente y puedes tener 99 centavos aquí. Puedes tener 99 centavos, pero no te falta sino un centavo y tú dices, no tengo lo suficiente. Por un simple centavo. El agua se hierve a 100 grados, no a 99 centavos, perdón, no a 99 grados, sino a 100 grados. Y las cosas, por un centavo, tú no tienes un dólar entonces si tú no tienes sino 99 centavos y te hace falta un simple centavo es que quedas con esa sensación de no tengo lo suficiente entonces nunca te alcanza entonces nunca puedes y eres un mendigo de la vida y yo no quiero que usted sea una mendiga de la vida yo no quiero eso yo quiero que usted tenga abundancia en su vida entonces, vamos a, venga, choqueme esos cinco, a ver si sí, tal cual, cuando, cam, cuando empecé a cambiar mi actitud de pensar, la abundancia comenzó a venir a mí, exactamente, Valeria, y Amparo practique esto, aplique la técnica DER. ¿Cuál es la técnica DER? Es la técnica de la decisión, la técnica de la educación y la técnica de la repetición. Y cada vez que usted diga no tengo lo suficiente, usted va a decir no, me falta es un centavo. Es que no te falta sino un centavo para cumplir los 99 y un centavo es muy fácil de conseguir. Era más difícil conseguirlo los 99. Pero lo tuviste. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Es que, mira. Ustedes va a volver a hacer la, la actitud del cuerpo. Porque. Es muy importante. Que, que entendamos cómo funciona el cuerpo. Es que me cayó eso. A ver. Vamos a ver. Mira la actitud. Es que. Venga, es que no tengo sino 99 centavos. Me falta, no tengo lo suficiente. No le falta decir un dólar, pero usted en su cabecita de pollo que tiene mmm, cree que le falta mucho. Es que no tengo lo suficiente. Entonces, mira la actitud del cuerpo: es los hombros están encogidos, mirando hacia abajo, eh, con cara de angustia. Y cuando miro, es que no tengo lo suficiente, no le van a vender ese café, mi amor, porque el café vale un dólar. Y entonces a 99 centavos no le venden nada. Y usted se queda así, mirando para abajo, con la mano en la cabeza, y si no aquí en, la, en, la, en el mentón, y con cara de tragedia, y de, y de no, no tengo lo suficiente. Ahora vamos a cambiar la estrategia. Vamos a mirar, tengo lo suficiente, tengo 99 centavos. Inmediatamente me sale un rostro en mi cara divino precioso y me sale una sonrisa. ¡Ah! Valeria, tengo 99 centavos, todo lo que he logrado, todo lo que he conseguido, Valeria. No, ve, mira, ¿cuánto te falta? No, no me falta sino un centavo, ¿qué podemos hacer? porque tengo lo suficiente es un esfuerzo más mira, un, el agua no le falta sino una cosita así, pequeñita tengo lo suficiente para que hierva el agua, tengo lo suficiente para ese café tengo 99 centavos entonces, ¿qué pasa Valeria? mira que mi cara eh, me... me, me tienen otro ánimo. Y yo inclusive hasta el pecho lo saqué. Tengo lo suficiente, Valeria. Qué alegría. ¡Oh! Entonces, ¿sabe qué dice Valeria? Ay, tan linda María Imelda. Ya hizo todo el esfuerzo de 99. Tengo lo suficiente. ¿Qué necesito hacer para conseguirme un dólar? Es muy diferente la actitud a nivel corporal de decir ¿Tengo lo suficiente? A decir, no tengo lo suficiente. Son dos personalidades. Entonces, inmediatamente tu actitud corporal tiene que ser, por favor, Amparo, tú que estás aquí, por favor, a partir de hoy vas a estar con el, eh, este pecho, saca pecho, levanta la cabeza y dice, tengo lo suficiente. Tengo lo suficiente Y cuando tú tengo lo suficiente Cambié Simplemente le taché el No Y a partir de ahora Tengo lo suficiente Mi actitud corporal va a cambiar Con la persona que yo hable cómo estás muy bien, agradecida, bendecida Tengo lo suficiente para vivir ¡Ah! Y mira Amparo Y Amparo porque está tan positiva Cambio una palabra dijo otra cosa diferente vamos a buscar alternativas tengo lo suficiente buscamos alternativas entonces inmediatamente te va a cambiar la forma de ver las cosas y que va a cambiar en la lista que dijimos todo comienza con qué. a ver vamos a ver Amparo a paro, necesito que, que me contestes por favor a ver si Amparo está ahí. Si yo tengo actitud de que tengo lo suficiente, tengo lo suficiente, 99 centavos, me falta un solo dólar. No, ni un dólar, me falta un centavo. Tengo lo suficiente... Entonces empiezo con una decisión, exactamente, y entonces mi, mi mente ya dijo, tengo lo suficiente, por lo tanto, mis palabras van a ser de fuerza, tengo lo suficiente, y estoy declarando con la actitud ganadora, con el pecho hacia arriba, la mirada hacia arriba, porque tengo lo suficiente, y estoy en sentido de agradecimiento con la vida. Y entonces eso me va a dar una actitud de, de, de a ver, Raiza Raiza ya me está diciendo tengo lo suficiente y vivo en abundancia y el universo tiene todo para mí, yes, con fuerza, con berraquera, y entonces sabe qué, y ando con mis 99 centavos y se aparece Valeria y me dice, Marimelda, yo tengo el, el, el centavo que te falta, porque a una persona positiva, a una persona que tiene lo suficiente, una persona que es agradecida con Dios y con la vida, tiene el mejor regalo de su vida y tiene una sonrisa porque está diciendo tengo lo suficiente, es que le cambia la, la cara, es que te cambia. Yo no puedo decir no tengo lo suficiente, no puedo porque no me sale. Porque cuando digo tengo lo suficiente viene acompañada esa actitud y entonces dice Valeria y dice Raisa, ¿cuánto le falta? Venga, nada, es que no, todo lo tengo. Y e inmediatamente por, mire, yo voy a decir, esto es arte de magia, por arte de magia aparecen las cosas mujeres. Entonces, vamos a cerrar hoy con este capítulo de nuestra vida y de nuestra existencia. Cambia la actitud, cambia el sentimiento, tengo abundancia en mi vida, inmediatamente a qué me lleva ese pensamiento, ese sentimiento y esas palabras me llevan a la acción, entonces en qué me voy a convertir, voy a dejar de ser una persona perezosa, una persona que está siempre pensando en qué le van a dar, a ver qué, qué consigue, a ver si le cae del cielo, con actitud de esperar, a ver, no tengo lo suficiente, es que, pues, como es pobre, con esa energía de víctima, ¿quién le va a dar? ¿Quién va a querer trabajar con una persona que es así, con los hombros encogidos? Ay, no, a mí que ni llegue a mi casa porque no, ni lo dejo pasar. Aquí tiene que venir gente con lo suficiente y cuando viene la gente con lo suficiente, yo le doy, yo le doy, yo soy capaz de darle ese centavo, pero si usted llega aquí, ay, es que no tengo, ay, mi ver cómo me ayuda, ay, señor, ayúdame, que esa energía no la quiero en mi vida, porque yo siempre tengo lo suficiente, gracias a Dios, entonces me da el favor y me le pone también ahí, yo tengo todo lo suficiente, gracias a Dios, porque Dios ya me dio vida hoy porque Dios ya me dio vida porque la vida es un regalo y porque yo estoy muy agradecida esas, est esas personas están lejos a mi vida no llegan porque mi energía, mi actitud de vida es un imán que atrae y entonces, cómo van a ser mis acciones van a ser de levantarme y como tengo lo suficiente, entonces voy contenta por la vida. Buenos días, ¿cómo estás? Con actitud y con una sonrisa, que se me va a salir todo lo, la, la caja aquí. Una sonrisa, muy contenta, muy feliz. Y ¿cómo estás? Pues no, bendecida y agradecida. Tengo todo lo suficiente con una energía excelente. Y mis acciones van a ser de levantarme. Pararme, actuar y seguramente mis hábitos van a cambiar porque voy a ser una mujer de acciones, una mujer de que toma decisiones, una mujer que se educa, una mujer que repite ese proceso hasta crear nuevas redes neuronales y al final de los 30 a 45 días haga este ejercicio Amparo, hágalo por los próximos 45 días y yo le aseguro que en 45 días usted va a tener los lentes que le hacían falta usted va a tener el dólar que le hacía falta usted va a tener el dinero que le hacía falta hoy pondré en práctica tus enseñanzas mujer, lo que yo enseño es para practicarlo en la rutina diaria yo no enseño nada que se demore años para lograr, no todo es en la en la rutina diaria y cuando te veas diciendo no tú inmediatamente vas a tachar ese no y cuando te veas cabizbaja inmediatamente vas a cambiar la actitud con tus hombros y mirada de frente exactamente muy bien, me encanta. Bueno, por aquí les voy a, a leer lo que, lo que escribió Valeria y lo que escribió Raiza a los que están aquí en Instagram. Les voy a leer. Dice, ¿cuál es la técnica que aprendiste hoy, Amparo? La técnica que aprendiste hoy se llama DER, decisión, educación y repetición. Esa es la técnica. ¿Cuándo vas a cambiar ahora? ¿Dónde vas a cambiar? Aquí, cuando yo le pregunte a Amparo, ¿dónde va a cambiar? Amparo tiene que contestar aquí. No cuando viaje a los Estados Unidos, ni cuando esté en donde, en donde. No, aquí y ahora. Esas van a ser las respuestas tuyas, ¿ok? ¿Cuándo vas a cambiar? Ahora. Tal cual, cuando empecé a cambiar mi actitud y mi manera de pensar, la abundancia comenzó a venir a mi vida. Exactamente. Raiza López dice, tal cual. Raiza, Raiza dice, tengo lo suficiente y vivo en abundancia y el universo tiene todo para mí. Yes, eso es lo que vas a empezar a decir ahora. Valeria dice, ¿con qué voy a cambiar con una decisión? ¿con qué vas a cambiar? con la actitud tu actitud debe de ser siempre pecho ergido, mirando al frente y con bendiciones y mira que hasta cuando uno dice estoy agradecida con la vida, tengo lo suficiente tu mirada cambia y la mirada siempre debe estar elevada hacia el cielo no se le olvide ¿hacia dónde debe estar dirigida la mirada? hacia el cielo hacia el frente, de frente y hacia el cielo, ok, no les vaya a olvidar pues Amparo, bueno, eh, esas personas no están en mi vida, ok, Amparo, para Amparo y para Raisa y para todas las personas que están acá, las invito a que descarguen en, en la escuela cuántica mía, descarguen ese material que hay gratis, para que tú puedas hacer el árbol familiar y para que puedas eh, comenzar con la educación y todo ese autoconocimiento que vas adquiriendo lo vas aplicando al, a, eh, en el día a día. Entonces te invito a que entres al blog, descargues ese curso eh, para hacer el árbol familiar y empieces a educarte con eso. Yo digo, hay polvo de oro en el aire para todo el mundo, exactamente. Así es, Amparo. Eh, y también, si quieres ser parte en el grupo privado de WhatsApp, aquí debajo del, de, del video te voy a colocar eh, el link de WhatsApp. Es el grupo de WhatsApp de la Escuela Cuántica Mía y ahí les estamos pasando el link diariamente de estos Facebook Live y les estamos pasando eh, información de mucho valor para que ustedes puedan educarse eh, y tengan y empiecen a tener lo suficiente. Bueno, mujeres, las dejo. Muchas gracias, Valeria, por compartir conmigo toda esta información. Eh, eh, dice Valeria, esas personas están muy lejos. Lo que no suma, que no reste. Exactamente, exactamente. Eh, perfecto, muy bien Bueno, nos vemos con la ayuda de Dios Mañana a las 11.11 11 con la mujer del futuro Porque cuando vamos a crear un futuro maravilloso Ahora Cuando vamos a crear el futuro, ahora Ahora es que se crea un futuro maravilloso Que estén muy bien, muchas gracias, chao